era lo que me estaba haciendo falta para dar ese próximo paso y salir de mi burbuja hola mis amores le habla Alexa Calcaño y bienvenido o bienvenida si eres nuevo o no en mi canal en el video de hoy como puedes ver en el título te voy a contar mi story time de cómo pasé de ser tímida a emprendedora, esto es algo bien importante que les quiero compartir porque a veces pensamos que no somos capaces de eso, que somos demasiado inseguras o demasiado inseguros o que realmente no somos capaces de ser emprendedores, teniendo sueños grandes, ideas y ganas de hacer las cosas, no nos atrevemos por miedo o por timidez, así que en este video te voy a hablar de unos tips que me ayudaron a mí muchísimo muchísimo cuando estaba en la escuela y que me siguen ayudando hoy en día así que sin más suscríbete en la parte de abajo y activa esa campanita para que te lleguen todas todas mis notificaciones cuando suba un nuevo vídeo ok así que vamos a empezar Bueno, ¿cómo pasé de ser tímida a emprendedora? Todo empezó en mi escuela secundaria Bueno, desde la intermedia, pero más en la secundaria Sentía que podía dar más Como que no estaba saliendo todavía de mi zona de confort ¿Y mi zona de confort era cuál? Pues hablar cuando me tocara No era de las que de las más que participaba en la clase Aunque me supiera el material Era como, estoy aquí, pero no me mire Porque no voy a participar o no voy a hablar y realmente eso no era lo que yo quería para mi vida así que en mis años de intermedia y de superior me consideraba una chica tímida sin embargo notaba que siempre me gustaba hablar al frente o sea cuando mucha gente de mi salón, muchos compañeros de clase no podían ni siquiera pararse al frente o temblaban o no les gustaba para nada a mí me encantaba siempre y cuando me sintiera preparada me gustaba mucho pararme al frente y dar presentaciones orales y cuando llegué a grado 11, me encantaron las oratorias Las oratorias, por si acaso ¿verdad? alguien no sabe, es hacer un ensayo, que también me encantan los ensayos Hacer un ensayo y luego aprendértelo de memoria y decirlo por cinco minutos Tienes 5 minutos para decir tu, tu ensayo Así que este ensayo era como de tres o cuatro páginas Y te lo tenías que aprender Para mí me encantaba y me salió súper bien Ok, pero no, no me voy a desviar del tema El punto es que realmente pararme al frente no me daba miedo Hablar con mis compañeros no me daba miedo Simplemente no estaba como siendo yo en todo mi esplendor Porque siempre he sido una chica bien activa Por lo menos cuando llegaba a casa Siempre me gustó bailar, siempre estuve... En voleibol en baile, natación De todo, yo siempre hacía de todo Y corría, pero Cuando estaba en la escuela, como que No demostraba ese yo Que estaba en casa, no sé si te hace sentido lo que estoy hablando, pero es como si en tu casa tú fueras como que bien uh, bien extrovertido y bien, y bailabas o, o algo así, y cuando estás en, la, en, en el público o ante otras personas eres como que bien tímido y bien me recuerda el sapito les voy a poner el video si lo encuentro era un sapito que lo sacaban a, al público y eso, y era un sapito que bailaba y cuando lo sacaban al público, era como que mm, y en privado, era como que está y así un show, ese era yo Y nada, lo que me ayudó en este proceso Para que si te encuentras en este proceso lo puedas sobrepasar Porque sí se puede Literalmente lo que hice fue empujarme a mí misma Tienes que hablar, ¿ok? Tienes que hablar, así que si venía alguien nuevo a la escuela O si había alguien que yo no, con quien yo no me pasaba o algo Yo... Ay, no me atrevo a hablar. Hola, ¿cómo tú estás? Y qué sé yo. Y así fue que empecé a romper. Esta barrera de la timidez Segunda cosa que hice fue literalmente lanzarme Además de lanzarme con mis amistades Me lancé a sentirme segura de mí misma Porque me di cuenta de que si yo no me apoyaba Por decirlo así O no me daba ese valor que yo tengo Cómo los demás lo iban a ver en mí O sea, cómo iban a ver mi seguridad Si yo no la estaba demostrando Y esa falta de seguridad o falta de autoestima Como lo quieras ver Era lo que me estaba haciendo falta para dar ese próximo paso y salir de mi burbuja, de salir de mi zona de confort o de comodidad y sentirme una persona totalmente normal, una persona extro extrovertida. Que puede mostrar su vulnerabilidad o puede mostrar su personalidad ante otros. Ese era otro dato importante. Ahora que digo vulnerabilidad, era que yo no me atrevía ni siquiera a llorar delante de la gente. No me atrevía, realmente no estaba haciendo yo misma. Y me di cuenta de que vivía como en claustrofobia. Porque ¿cómo alguien no se va a atrever a llorar delante de la gente o a expresar sus sentimientos Completamente Solo por el temor del que dirán Así que lo que opté por hacer fue Uno, lanzarme Y segundo, darme mi valor como chica Y primero, no estar comparándome con otras chicas Porque eso definitivamente no te va a ayudar a crecer O a madurar en unas áreas que, que quieras mejorar porque si te estás comparando con otras personas A lo mejor hay gente que es así extrovertida Delante de otras personas Pero quién sabe si son inseguros en, Y en su casa, no sé, se sienten mal con ellos mismos O aún no han llegado a esa zona donde quieren A lo que quiero llegar es que realmente Lo que me ayudó, en fin, a salir de la timidez A ser emprendedora fue eso Lo siguiente que hice fue empezar a hacer lo que me apasionaba En ese tiempo empecé a maquillar a las nenas de a mis compañeras de clase, recuerdo en grado 12, cuando nos íbamos a graduar, una nena me, me preguntó que si yo le podía hacer el maquillaje, porque le gustaba cómo yo me maquillaba y todo eso. Yo no había puesto ninguna promo ni nada por el estilo, pero ella me contactó y me dijo: Yo voy a ir a una boda, yo quiero que tú me maquilles. Y recuerdo que ese fue eh, mi primera remuneración por medio del maquillaje. Luego maquillé a una de mis compañeras para el día de la graduación y después yo me arreglé para mi graduación de 12. Y luego de eso fue en cadena, fue ok. Después de ahí empecé a, hacer, a subir fotos en Instagram y de esta chica tímida que le estaba hablando en esos mismos grados, por haberme impulsado antes por mí misma, fue que luego pude lograr hacer eso. Porque recuerdo que atendía a las nenas en mi cuarto, o sea, y les buscaba conversación. O sea, no era nada de que tú estás allá y yo acá O sea, era algo más íntimo Más algo que tenía que salir de mi zona de confort Obligado Luego empecé a hacer fotos también Así que lo hice a la misma vez Llevo 5 a 6 años aproximadamente Haciendo ambas cosas Maquillaje y fotografía Así que esta chica tímida Salió de la burbuja al fin ¿Ok? Así que esta, esta historia del que les estoy contando se las quería contar porque realmente sí se puede salir de la burbuja, sí se puede llegar a ser segura de uno misma y todavía me falta, pero realmente sí se puede. Así que si te encuentras en estos momentos. En la escuela, si te encuentras en la universidad Si ya eres adulta O eres adulto Y todavía no te has encontrado a ti mismo O a ti misma O no has explotado esa creatividad Que tú sabes que tienes O que le muestras a otros más cercanos Como tus padres o tus familiares O a tus amigos más cercanos Pero no se lo muestras a los demás Eso puede cambiar Depende de ti, ¿ok? Así que espero que este video te haya Inspirado a salir de la caja a salir de tu burbuja realmente hacer la mejor versión de ti mismo porque al fin y al cabo vas a vivir contigo toda la vida y si no te sientes conforme contigo pueden venir muchos otros problemas que pues pueden encadenar una depresión unas inseguridades inconformismo incomodidad este falta de autoestima y muchas otras cosas, muchas otras vertientes que no queremos, ¿ok? Así que te insto en este momento a que salgas de tu zona de confort, puede ser poco a poco, no todo el mundo es igual, pero nada, te quería llevar este mensaje en este día y espero que te haya bendecido, que te haya ayudado y nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga y esta fue Alexa Calcaño. Bye!